¿Se aplicará usted la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID como sugiere Salud Pública? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Eh, ahí le leeremos su comentario su respuesta a la pregunta durante el transcurso del programa. Así que no se olvide, se aplicará usted.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 No. Buenos días, Carolina. Buenos días, Amado. Buenos días, Sierra En Ese sentido del humor de Amado. Qué sí. interesante. Buenos días a toda la gente que Yo está con nosotros. Claro, Carolina. Claro, variado, como dicen. Así Buenos, buenos días. días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Hoy 28 de diciembre. Señores, a ley de cuatro días para cerrar este sí. año. Buenos días a todos. Muy Bienvenidos. Bien. Muy bien. Bueno, saludamos a Fran Tejada de verdad tirando el programa. Sí, sí. Ajá. A esta hora de la mañana, Saludamos así que para el teórico. Para demos un pendiente el teórico y yo. Bueno, señores, miren, a partir de enero, salud pública exigirá tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas. Así es que se anuncia además que aplicarán la cuarta dosis. Desde el próximo 31 de enero, los ciudadanos deberán presentar su tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas. Eh, se dispone que las personas mayores de 18 años deberán presentar su tarjeta o certificado de vacunación. En este mismo orden, la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 fue la medida ponderada por el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud Pública del Poder Ejecutivo, para enfrentar la llegada de la variante Omicron. Luego de haber convocado una reunión del Gabinete de Salud Pública, estableció que se aplicará una cuarta dosis de refuerzo opcional a ser puesta a partir de seis meses después de haber recibido la tercera dosis y de forma heteróloga. Sobre este particular, cuestionamos a ciudadanos sobre si están o no dispuestos a recibir la cuarta dosis contra el COVID-19. Vamos a ver, José, ponme ahí a el sondeo que se hizo. Este programa hizo un sondeo para ver qué opina la gente con relación a este tema. Así que vamos a escuchar el sondeo y luego en el camino escucharemos las opiniones de la gente a través del WhatsApp. Adelante, vamos a ver. ¿Usted se aplicaría una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19? ¿Cuatro, No. ¿Por qué? Porque la, la tercera me hizo mal, me hizo mal. Todavía los estoy enfermo. La excusa, porque yo no, yo no estoy diciendo nada malo de la vacuna. Pero a mí me cayó mal. O ¿Sabes que todo el mundo no es igual? Hoy, todo el mundo no es igual. Pero yo creo que de ahí para acá porque yo no sigo para nada. La excusa, voy. ¿No se aplicaría entonces no, la no, no, no, no me la pongo nunca. Claro que sí. Yo me la aportaría que es un beneficio para la salud. Y hay que hacerlo, estamos con eso, pues, cumplir con los mandamientos que se debe de mandar, cuidar uno al otro para cuidarse. Sí, yo me lo aplicaría porque eso está bien para la salud. Y lo que está bien para la salud hay que hacerlo, eso es bien para todo el pueblo dominicano. Si sí es posible, hay que poner a pongo. yo me puse estrella. Yo ¿Entonces pondría la número 4? pongo ¿y por qué no? Nueve. Claro, hasta la quinta. Sí, claro que sí. Adiós, esa es una protección. Sí, claro que sí. sí. Ahora no. ¿Por qué? Mm, Porque yo me puse la 3 y ha estado más que aquel día. ¿No se la aplicaría usted la cuarta 12? No. 9. Claro. Yo me la pongo, si hay que ponérsela. la. Yo me puse la trella Tengo la tres. La cuatro, ¿tú se la aplicarías entonces? Sí, si hay que ponérsela. la... Y, y la aplican, yo me la pongo. Claro, y Yo me la pongo sí Me la pongo seguido. Me pongo hasta la quinta. Ya, yo me la pongo porque viene para el país. Y soy de los que estoy de acuerdo. Soy de los que estoy de acuerdo, que gobierno puede meter otra vez el toque de queda en, en los sitios que no hagan, porque está difícil. ¿eh? Estoy de acuerdo con, con, con todo lo que dijo él. Hey. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. Me pongo hasta 10. Sí, porque él queda lo único sí, que. Queda. Y que ponga el toque de queda también, Muy para que, hasta no, a salir de esto. Yo me la pongo cuando quiera, cuando quiera me la pongo. La cuarta 12. Sí, claro que sí. Muy bien, mis amigos, ahí vieron ustedes ese sondeo que hiciera este programa en el día de ayer en la tardecita, ¿no? Para ver qué opina la gente con relación a una tercera, a una cuarta dosis de la vacuna anti-COVID que el gobierno está sugiriendo que la gente se coloque. Así que vamos a ver qué opinan acá ayer. Jan, adelante. Estaba sacando el porciento de, de las 13 personas entrevistadas, 8 dijeron que sí. Hay uno que se me escapó, que no pude escucharlo, de manera que lo voy a poner como no sé. Pero de ahí, si sacamos el ciento es un 61% de las personas que dice que se la pondría. En Miren. esa muestra. Exacto. Ah, de en esa, esa muestra? muestra, sí, eso es. Eh, como fue en un mismo entorno, uh -huh. no se no se, uh -huh. no se, computa, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que había gente que decía, yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, uh -huh. que es lo que se llama la influencia del medio ambiente. Es decir, tú haces lo que hacen los otros porque lo estás escuchando y no quieres estar en, en contra de, del ambiente. Pero bien. Por eso las encuestas no se hacen en un mismo lugar, sino que se hace de manera aleatoria, se toma una muestra. Entonces, señores, con relación a esto, me hubiese gustado que tuviera el equipo completo aquí, que tuviera Pedro, que tuvieran todos para que escucharan lo que ya hace un tiempo yo dije. Me, pare, me parecía, hace un tiempo, que eso de las variantes me parece un truco. Lo de la Delta, lo de, lo del Alfa y ahora lo de Ómicron me parece un truco. Y, y por eso es una opinión muy particular. No se ha demostrado ni que sea más infecciosa ni que sea más letal. Todo lo contrario. Y ya estamos hablando de una cuarta dosis. Miren esto. Eh, para que ustedes vean, en la resolución ya se pone como obligatoria la tercera dosis. Oigan esto. Primero era la dos primeras y con eso cumplimos. Eh, primera y segunda dosis obligatoria, Bien, cumplimos con eso. Ya no, ya hay también obligatoria la tercera y la cuarta es opcional. Vamos a retotar en el tiempo. Primero fue obligatoria primera y segunda dosis y la tercera opcional. Ya vamos que la tercera también es obligatoria y la cuarta opcional. Luego será que la cuarta será obligatoria y la quinta opcional y así nos pasaremos un gran tiempo. Entonces quiere decir que el, el gabinete de salud va a inventar con mi salud. Porque no hay un solo estudio y yo los reto de nuevo, como los reté aquella vez. No hay un solo estudio que establezca, no lo hay, que una cuarta dosis combate la, la, la, la variante Omicron. No lo hay. Y de una vez van a aparecer eh, los que se dejan llevar de los titulares. Ah, Hay países que lo están haciendo. Sí, Chile está a, apuntando a eso en febrero. Y en el caso de Israel también está, pero va a hacer pruebas. ¿Cómo van a hacer pruebas? No, no por la variante Ómicron, sino gente que le bajó, eh, por ejemplo, los niveles de, de defensa, y entonces van a hacer con un grupo de personas, creo que unas 150, unos 150 voluntarios, lo van a someter a, a un estudio. Se van a poner una cuarta dosis para ver cómo reaccionan. Pero eso es un experimento que van a hacer con gente voluntaria, que quieren hacerlo, no de manera obligatoria. Yo no me la voy a poner. O sea, yo no me pongo la tercera dosis hasta que yo quiera. Porque dice la ciencia, no Luis Abinader ni el, ni el gabinete, dice la ciencia que después de los seis u ocho meses es que comienza a bajar eh, eh, los niveles de efectividad de la vacuna. Pero eso me lo tiene que demostrar la ciencia. Yo, por ejemplo, cuando cumpla seis meses, siete u ocho meses, voy y me hago una prueba a ver cómo está, eh, cómo está mi sistema. Y si necesito una tercera dosis, entonces me la pongo. Pero no puede ser que 30 días después, cuando la, la, la vacuna es más efectiva, entonces quieran que tú te pongas la, la tercera dosis o la segunda, por, por, la tercera me refiero, o la cuarta, pero por Dios, por Dios, se está inventando demasiado con la salud de la gente, señores, y es verdad que la vacuna ha afectado a mucha gente, lo que pasa es que eso no se va a decir ahora, la vacuna ha afectado a mucha gente, hay, hay, hay gente que, que se, se han puesto la vacuna y de ahí ya no sirven, ¿Mm? Hay gente ahí que se está muriendo con muchísimos infartos ya asociados a la vacuna. Y eso no es que yo me lo estoy inventando. Eso está ahí, Pero científicamente. Hay un en sí, a esa científicamente relación. demostrado. En España. No, no lo sabía. Sí. Ya hay estudios que establecen de gente que se está muriendo, desafortunadamente, eh, eh, eh, por cuadros clínicos provocados por la vacuna. Bien. Entonces, bien. yo no me la pongo. Bien, gracias, Yerian. Ye. Ye. Muchas gracias. Adelante, Carolina Medina. Bueno. Realmente el tema de la vacunación es un asunto muy personal. Ahí está el tema de la imposición del gobierno, de lo que él entiende que debe de hacer para salvaguardar la, la salud de sus ciudadanos. Ahora, lo que de manera particular yo digo, yo me voy a, me, no me la he puesto, pero me la voy a poner la tercera. Y si en dado caso hay que ponerse una cuarta, me la pondría. Ahora bien, el problema, señores, amigos televidentes, está es que no hay nada establecido, ni información, mucho menos estudio, ni los científicos a nivel internacional, hablando de que una cuarta dosis podría contrarrestar la variante del COVID. O sea, yo quisiera preguntarle si tuviera al Gabinete de Salud enfrente, en base a qué ellos están tomando esta iniciativa de, Enfrentar al Omicron con una cuarta dosis ¿Bajo qué argumentos médicos Si no hay absolutamente a nivel internacional Los médicos donde se han estado, donde se ha estado tratando esta, enferma, este, esta variante del virus Que hablen de un cuarto refuerzo para contrarrestarlo No lo hay No lo hay señores me parece una iniciativa muy desafortunada, muy desafortunada del gobierno. Ya de que la gente, yo conozco gente que se ha puesto hasta siete dosis, médicos. Tengo un amigo médico que se ha puesto siete dosis. ¿Cómo siete? Pues de lo que esté loco entonces. Pero ya eso es un asunto cada cuarta, personal. Cada, cada dos meses era que se ponía una. Era ay, ay. Entonces, ya es un asunto personal. Ahora, el gobierno utilizar este, este mecanismo para contrarrestar una variante donde no hay ningún tipo de información que establezca que es lo correcto desde el punto de vista médico, científico, y que en la República Dominicana se esté enfrentando de esta manera, me parece muy desacertado. O sea, así no se puede inventar. Estamos hablando de una vacunación masiva. O sea, no estamos hablando de que tú fuiste, te pusiste unas cuantas mm. dosis, que botaste la tarjeta de que para que te pongan más, para decir que no, está, que no te la han puesto, por poner un ejemplo. Señores, nosotros deseamos ayer que la información que se tiene, donde, han, donde se detecta en principio esta enfermedad, que por allá, por Sudáfrica, y en los países donde se ha detectado, o sea, hablan del proceso de este tipo de, de variante, que es como un proceso gripal, o sea, es mucho menos agresivo que el COVID todo el mundo que anda con gripe, posiblemente es el Omicron que anda ahí, y voy a pecar aquí de, de, de decir algo que no está confirmado, pero la cantidad de gente que hay en este país con procesos gripales, procesos gripales, de eso quedan todo el año. Y la H1 se diferencia porque es una gripe muy fuerte, es una gripe que tumba gente. Pero aquí anda todo el mundo con gripe. Entonces la información que se tiene establecida al momento del Omicron, es sencillamente un proceso gripal, ligero, o sea, la, o sea la, la preocupación podría estar desde el gobierno de la saturación del sistema de salud, de que se llenen los centros hospitalarios por la gente con gripe, pero no se llegó aquí a ocupar en principio, en un 100% ningún centro de salud cuando la enfermedad estaba en su peor momento, donde había mucha gente muriendo, donde no se sabía tratar donde la gente acudía al médico porque se preocupaba. Entonces, estas cosas te dicen que esa problemática que fue la más grave y la más fuerte del principio de la pandemia, no afectó en total de capacidad a los centros de salud. Lo va a hacer el Omicron. Por eso ayer establecía, o sea, ¿cuál es el temor a nivel internacional? O ese temor que tal vez quieren meterle a la gente, nos decía el doctor aquí ayer, las farmacéuticas son una empresa y su negocio es generar dinero. Esa es la función principal de las empresas. Entonces posiblemente todo esto esté detrás de intereses económicos poderosos. Si tenemos a los médicos, neumólogos, infectólogos, que te dicen? El Omicron, sinceramente, como que decir esto, y yo supongo que espero que la gente esté informada, o sea... Los médicos que están en la lucha, que están al frente de este tema del COVID y de ahora de del Omicron te dicen eso no es agresivo, es un proceso gripal, no se te va el olfato, no te afecta a los principales órganos como si hace el COVID y sencillamente vas a pasar como un resfriado. Nosotros estamos aquí acostumbrados el año completo a estar en diferentes procesos de resfriado. Nosotros hemos tenido épocas donde los, donde los hospitales con los niños es abarrotados porque por el clima, el trópico, los cambios de temperatura y todo lo demás, hace que estemos en una constante de estas gripes. Entonces, ante todo esto, no me preocupa, siquiera me interesa mucho hablar de este tema del Omicron, porque es algo tan banal desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del impacto que se tuvo con el COVID, que lo hemos enfrentado, están los mecanismos para tratarlo, que ese sí afecta y mata gente. Yo creo que el enfoque debe de ser... Debe de ser Aún el COVID y el Omicron, según la información que se tiene de quienes lo han estado tratando, dejarlo un tanto de lado y seguir enfrentando el COVID a que la gente se vacune. Pero por el COVID, que ese sí te va a matar si tienes problemas o tus órganos comprometidos o si tienes una situación de salud bueno. delicada. Bueno, es muy probable que nos estén tratando de empujar hacia estupidez. Una estupidez ¿eh? es lo que yo no <risa> Es muy probable que nos estén tratando de empujar hacia una vacunación anual con relación al, al, al COVID-19. ¿Quién sabe durante qué tiempo hasta que la crisis no, por, pase? No, no, pero ni anuales, que no ha pasado un año desde de, de no. la llegada de la vacuna sí, y, ya, sí, y, no, ya, y pero, ya no quieren meter cuatro. Sí, está bien, pero yo lo que digo es, este proceso escalonado de vacuna cada cierto tiempo pudiera terminar en que la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, las entidades eh, multinacionales, ¿no?, Sí. Digan, bueno, lo lógico entonces es que nos pongamos una vacuna cada año o cada nueve meses o cada X tiempo eh, regularmente. Pienso yo, por, por, este, por porque veo ese escalonamiento en, en, la, en, la, en la frecuencia de la vacuna. Primero era una, luego era dos, a los cuántos meses fue que la pusieron, la segunda dosis. Eh, o, no, un mes después. O un mes, un después. mes después. Después. de la primera dosis. Pero, exact, si, pero la vacuna se hizo para dos dosis realmente. Exacto. Ok. Está bien. Pero la tercera dosis a los dos o tres meses también. Mucha gente esperó seis. Yo, yo esperé seis o siete meses para ponerme la, la tercera. Y ahora viene una cuarta dosis. O sea, lo que te quiero decir es, parece ser que esa es la, la línea que se anda buscando. Que usted tenga que vacunarse a partir de, de ahora o dentro de un tiempo, todos los años, contra el, el, el coronavirus, eh, aparentemente. Eh, lo que hay, hay información que no está clara. Está realmente, ha, ha habido realmente una, un estudio sobre el, el efecto post-vacuna, asociado a ella, ha habido... Un estudio acerca de la calidad o de la capacidad de cobertura que te da la vacuna número 4? No. O sea, nada de eso hay. Una no locura. Nada de eso hay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, la lo que se ha aconsejado aquí, creo que ha sido Yerian que ha insistido más en el tema. Trate de darle seguimiento a los aspectos científicos. De, espere a ver lo que va a pasar. No se lance así... Pero, perdón, un paréntesis, ¿tú crees que los encuestados que estábamos ahí le dan seguimiento a, lo, a, a los temas científicos? No. O sea, es el rol del gobierno tratar de llevar las medidas más consideradas que puedan ser en beneficio de la población sin improvisar en este nivel. Pero que eso es lo que el gobierno quiere, que gente así... Eh, diga que sí a lo que el gobierno dice que, sea, que sí pero entonces, pues, y se vayan por la corriente. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer no estar haciendo este tipo de locura porque a mí me parece tipo una sabe, locura. Esos tipos saben más de noticias que nosotros. tú no viste donde estaban sentados? <risa> y es que me parece. excusa la gente, esa gente que habló no. ahí. Pero la mayoría de ellos estaban sentados en un parque. Dejémonos de vainas. La mayoría de <risa> ellos estaban, eso sentado, le digo, estaban amado sentados eso en un parque de trabajo. Bueno, eso fue ayer Bien, entonces yo lo que pienso es que Debe serse prudente, sobre todo la persona que, que, que, que piensa, ¿no? Que tiene un criterio sobre, sobre su mundo exterior. Que sea prudente, prudente en el sentido de ver lo que va a pasar con el tema de la cuarta dosis, y el tema de esperar un tiempo prudente para que el efecto de esta segunda dosis, de esta tercera dosis que se puso, haya, haya rebasado el límite, digamos. Eh, aconsejable en términos científicos. Eso es lo que eso es lo que hay que hacer y exigirle eh, eh, como dice Carolina al gobierno una informaciones veraces o veraces en el sentido de que no se esté jugando con la población. que es lo que es, lo, es la apariencia que hay con relación a esto? Vamos a poner porque eso eso se dijo ayer, ayer, ¿verdad? Tuvieron sí. una reunión, pero ya el ministro lo había dicho Sí, ya lo, ya que, lo había adelantado. Exacto, ya lo había adelantado, lo que quiere decir que eso es como como, como en la pelota, Están, estamos jugando pelota, vamos a buscar fulano que es un buen cerrador o un buen pitcher eh, eh, eh, para, para dos o tres innings y vamos a ver qué, qué, qué, qué conseguimos con él. Óyeme, eh, somos una especie de, de, de, de, de, de laboratorio de conejillo de India, Entonces, tenemos que ser prudentes con relación a eso y el gobierno... Al gobierno debe exigírsele. Lo lamentable de esto es que nosotros tenemos una población, la gran mayoría de la población es borrega. Es decir, ¿Qué es? Borrega, borrega. ¿Qué? ¿Qué, o sea, es un, ¿Qué es borrego? Un borrego es un, un, un cachorro de oveja. O sea, ok. Sobre todo macho. Entonces, tú lo empujas por este camino y él se va. Ok. Fíjate lo que dijo gente ahí. Ah, no, si el gobierno lo dice, nosotros tenemos que cumplir con eso. Incluso hubo uno que confundió las decisiones gubernamentales con los mandamientos. Sí. No sé si, si lo oíste. Sí. Entonces, con, una, con un tipo de sociedad sí es difícil eh, eh, luchar en el sentido de que la gente tenga una lógica, digamos, formal, pero media, aunque fuera media, para poder ver el mundo que le rodea. Y es precisamente ese nuestro gran problema en términos de formación. En términos de, de, de, de, de, de, de ideas, ¿no? Entonces, es peligroso eso y el gobierno tiene que estar... Eh, tener muchas cuentas porque en algún momento le pueden pedir eh, cuentas al gobierno. Y la sociedad empoderarse cada día más del tema este y lograr de alguna manera que nos digan las cosas como son. Los gobiernos casi nunca lo dicen, sobre todo si no le conviene. Pero hay, que, hay sociedades en las cuales... Se obliga a los gobiernos, a través del empoderamiento de esa sociedad, de los asuntos de Estado, se le obliga a los gobiernos a que sean sinceros y transparentes. Es simplemente lo que uno tiene que ir buscando en este tiempo. Miren, miren qué pasa. Eh, la ciencia estableció, a propósito de lo que tú decías ahorita, de que posiblemente nos vamos a vacunar cada año. Sí, <ríe> pero eso lo va a determinar la ciencia Exacto. y va a ser cada cierto tiempo, pero no... Aquí, cuando llegó la vacuna, ¿se acuerdan? Fue en marzo del año pasado. Sí. Fue en marzo aproximadamente, por ahí marzo, marzo abril. Eh, abril del año pasado. Y ya no quieren meter cuatro dosis en menos de un año. O sea, pues, va, vamos a bajarle un poquitito porque no estamos jugando con, con, con, con cerdos. No, no son los girasoles que yo tengo en mi casa que, que les meto fertilizante cada vez que me acuerdo. Sin, pues, sin, sin, sin una, porque son eh, eh, plantas. Ahora bien, ¿qué resulta? Dice la ciencia, y reto a cualquiera que, a que ya me diga lo contrario, con estudio, que cuando usted se pone la primera dosis, un mes después se pone la segunda dosis, y un mes después de que usted se puso la segunda dosis, es cuando la vacuna es más efectiva. Todos los estudios así lo determinaron, de toda la vacuna. Un mes después es cuando ya se activa más. Entonces el gobierno dominicano te manda a poner la tercera dosis justamente un mes después... Después de la, la segunda, cuando la vacuna es más efectiva, es una locura. Pero, te dice, pero la ciencia, te dice la ciencia que cuando comienza a descender la efectividad de la vacuna es después de los seis u ocho meses. Pero ¿cómo tú, tú determinas eso en cada individuo haciéndole un estudio? Pero que oye, cuando tú escuchas, escucha cómo suena esto. O sea, la República Dominicana es el único país del mundo donde se está aplicando una cuarta dosis para enfrentar el Omicron. sí O sea, ese titular te dice... ¿En qué está el gobierno o la modalidad o la forma en que está actuando el Gabinete de Salud, señores? No es válido, no es responsable de parte del gobierno que sin ninguno de los médicos científicos que a nivel internacional son los que están haciendo las investigaciones pertinentes para el Omicron, el Delta y todas las variantes que puedan surgir del COVID, que es República Dominicana, los médicos que son profesionales, pero no son científicos que están tratando, eh, eh, investigando el tema, el, el, el, la variante en estos momentos y cómo enfrentarla para disminuir el impacto, eh, no lo están haciendo. En República Dominicana ni, ya es, ni se ha hecho, ni se está haciendo, ni se va a hacer, porque no tenemos las condiciones a nivel médico-científica. Pero ya que se tomó esta iniciativa para enfrentar el. otro. Miren, para que la gente lo investigue, en Dinamarca en Dinamarca hay una alerta con relación a la vacuna y yo no quiero, yo no quiero aquí desinformar a la gente que vaya a investigar, que eso está todo ahí. Eh, ya se está hablando de un, de un elevado caso de miocarditis, pericarditis, a los médicos eh, eh, eh, que trabajen en esa, esa parte, en la, en, la, en la sociedad que ya está vacunada, en la población vacunada, o sea, hay un aumento. Y fíjense ustedes que este fin de semana vimos como dos futbolistas, okay. dos futbolistas murieron de han infarto, más, en un mismo más. fin de semana cosa que nunca se había visto, pero aquí vimos un pelotero que murió de un infarto bueno, los infartos eh, eh, no son comunes, sí son comunes pero no con la frecuencia que hay ahora si analizan eso en el mundo entero la gente que está cayendo la gente que está cayendo van a encontrar ahí, van a encontrar mucha información importante, pero eso no se va a hacer porque eso evidentemente afectaría la campaña de vacunación. Bien, gracias Yerjan. Eh... Buenos días, eh, Francis, ¿cómo estás? Buenos días, amado, buenos días, Yerjan, Carolina y amables buenos televidentes, días. agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Muy Permaneceré bien. con mi mascarilla. ¿Amanecerá con tu mascarilla? Permaneceré con mi ah, mascarilla. Ah, permanecerá con ella, ok, ok. Muy bien, estamos conversando con relación a la cuarta dosis y el, y el, y el anuncio del gobierno de Francis. Francis, ¿usted pondrías la cuarta dosis No. para los micrófonos. No voy a ser más de mono de, de, de laboratorio. laboratorio. Estoy de acuerdo con Francis. Pero por eh, lo menos si tuviéramos el laboratorio en República Dominicana, tú dices, vaya, pero eh. aquí no hay un laboratorio o sea, a nivel científico. No, científico. Si a nivel científico, a lo que me tu... refiero. Lo que he visto en el fin de semana, lo dije, es asombroso. Y cómo se replicó en lo que dije ayer por la cantidad de vehículos que veía en fila hacia las farmacias que pude ver. Me decía que había un, una inquietud de gripal o de influenza o de lo que sea. Yo hay muchas filas de vehículos. Mucha gente hemos estado topetándonos en las en, la, en las en las farmacias. Pero ayer, de manera extraña, miro el centro de eh, vacunación y de, y de pruebas del COVID, que, que está aquí en la avenida Antonio Guzmán Fernández, no, perdón, en la, en la avenida de los Mártires. Y el salón estaba repleto y afuera, gente haciéndose la prueba. Eso es bueno en un sentido. Bueno, lo que pasa es que hay una, una, un movimiento porque no se, ve, no se vea suscitado de esta forma como ha demandado el servicio de, de pruebas como nunca antes, este fin de semana. Ayer en la tarde pasé de nuevo. Y me motivé incluso a llamar a producción para que fueran a hacer un, un, un arqueo de, la, de lo que, que está pasando. Hay ¿En, una, ¿En la farmacia, tú dices? No, no en no, el centro que... de, ah, okay. de, de pruebas de estaba? COVID. Ah, si sí, la, la gente está haciendo pruebas. Eh, por los corona. síntomas, sí. por, por, por la gripe, por lo que sea. En el país entero está así. ¿Tú ves? Sí. sí. Entonces, no es juego, obviamente que también he visto que hay quienes han tenido en su casa eventos eh, similares y tienen, el que tiene la tercera dosis parece ha presentado resistencia y no se, no se ha, y yo quiero también ver que eso se vaya estudiando, se vaya dando cuenta para nosotros seguir aprendiendo sobre esto. Porque realmente nosotros, pasamos de una etapa a otra sin saber en qué etapa estábamos y qué era lo que estaba produciéndose al momento que nos restringía y para qué nos restringían. Y aunque tenemos mayor información hoy, no es la información de que nos libere de reinfectarnos tampoco, con todo y la vacuna. Entonces yo creo que ya la práctica de apresurarse a emitir una resolución o un decreto, o lo que sea, con una cuarta dosis, yo no estoy en las condiciones de, en lo particular, no voy a seguir en esa temática, sí protegiéndonos, sí manteniendo el distanciamiento, sí eh, volviendo a retomar Ciertas restricciones que uno mismo terminó relajando. Diciembre no ha pasado. Miren, hay, hay un detalle, hay un detalle, y es que la medicina, porque una vacuna es una medicina, viene dosificada. Eh, a la, la gente que lea, voy a, a presentar aquí un video de, de, de cómo estaba el detalle de Julián Javier ayer, a propósito de, de, de la cuarta eh, dosis. Si tú, por ejemplo, se va a tomar un jarabe, te dice de una cantidad dosificada, Pería. cierta cantidad de, de horas. Por ejemplo, de esto de cada ocho horas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a beber el, el frasco entero para sanarte más rápido? No, a eso que yo me no. refiero. Eso Porque claro, yo no estoy que diciendo es que no daño. estoy de acuerdo con la vacuna. Yo me puse mis dos dosis. Ahora, la tercera dosis me la voy a poner cuando me corresponda, de acuerdo mm. a lo que yo he leído eh, que establece los estudios científicos. Y la cuarta me la pondré cuando dice la ciencia que me la debo poner, es decir, el año que viene, por ejemplo, en un año, no sé, pero nadie me va a obligar a mí, y atención, gobierno, no me van a obligar a mí a, a ponerme la tercera dosis. No lo van a hacer. Pero, ah, perdón, ahí mismo salió la información que a partir del 31 sí, de diciembre los mayores de 18 años de edad deben de tener la tercera dosis aplicada, si no, no van a poder eh, hacer uso público en los, eh, de los servicios, en los establecimientos, aunque esta medida no se ha cumplido en principio, pero en los bancos, universidades, sí. en las eh, instituciones de la, del gobierno, eh, son un poquito más estrictos con la solicitud de la medida, pero se ha relajado totalmente, pero sí el dato de que a partir del 31 de diciembre, es decir, primero de enero del año de 2022, usted deberá de tener una tercera dosis según el gobierno que, para poder que circular. La era opcional. ¿Se vamos. acuerdan que era opcional la tercera dosis? Era sí. para que él quería. Ahora sí. es obligatorio y la sí. cuarta opcional. Bueno, no vamos, a la, vamos a la pregunta del día. ¿Se aplicará usted la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, como sugiere Salud Pública? Vamos a ver. Eh, mira, Amado, Póngame ahí mismo, la, a, la, hay un poco lo vas, vas a la... Miren esto, muchachos. Espérate. Pero manda la foto. Sí. Ahí está no, la... es un video. Ah. Eh, ahí, está la... ahí está la pregunta del día y luego de lo que nos va a enseñar Yerian, le vamos a leer <risa> lo que <risa> miren, dice. Yo, yo voy a tapar el nombre adelante. para que la gente se dé. Miren cómo estaba el detalle de Julián Javier ayer. Enfoquen aquí, muchachos. Miren eso. Se cuando Alberto, de... Miren eso, mi. Miren cómo estaba ese estadio, no. reventado de gente, sin mascarillas, sin distanciamiento social Y el gobierno, bien gracias a propósito de que supuestamente está aquí ya, eh, supuestamente no, está confirmado La, la, Omicron, Omicron. ¿Mm? Pero Miren, miren eso, ¿cómo podemos? Y perdieron las yo creo también Pero por Dios Pero no solo es bien, el estadio, bien, la, bien, pero, pero la discoteca es peor Sí, la discoteca es peor